De que no. y vamos a ver si se lo mostramos para, para que vean el correctivo que se hizo lo voy a mostrar por acá, esos, esos comedores que comparten los empleados en un video que se nos mandó y ojalá que no estén a la casa, esos pobre empleados, porque yo lo que quieren en medio de esta pandemia es conservar su vida, la distancia, la mascarilla y todo lo demás. Eso que pues yo les voy a mostrar a ustedes ahí ahora. Es después que hicimos la denuncia ayer, ya hoy. Sí, ya hoy. ¿Cómo corrigieron? Miren qué rápido ese actúa. Esos comedores estaban llenos de empleados. Y ya me mandan esa foto hoy de cómo unos supervisores llegaron y corrigieron esto y lo pusieron ya individual, aparte de los comedores. ¿Qué yo les le sugiero? Que cuando tengan un horario especial, ahí están, los empleados, que habiliten el comedor que utilizan los demás. El comedor que es bastante grande ahí en la sirena. Y que las personas que están entrando tienen que estar con las limitaciones, porque en el video que mostramos ayer se ve todo esto. Y ya algunos empleados incluso me han dicho que. Le están amenazando porque enviaron este video. Es la segunda ocasión en que yo publico un video de La Sirena, precisamente cuando comenzó la pandemia, por el cúmulo de gente que había allí y porque no estaban respetando las normas. No buscando nada, ni, ni dádiva, ni anuncios, ni nada, sino preocupados por la denuncia que había hecho pues estos 200 empleados que tienen ahí, que están girándose todos los días, y que ellos cuando salen de ahí van para su familia. Los dueños de eso están fuera. Tranquilo, viviendo como príncipe y pobres empleados, se están arriesgando todos los días. Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame usted. es Bueno, grábalo, hermano, porque yo estuve por allá. Allá queda una estación de. de ¿Cómo se llama la compañía esta que se transformó de que no ahora es oran? ¿Qué es la otra? ¿Cómo se llama? Altiz. Estuve por allá, tú sabes que eso queda ahí. Y cuando fui, no podía parquearme tanta gente allá afuera que eh, ya que cada uno de ellos tienen cuatro, hagan como en la, hagan como en la en la en San, como hicieron en Pimentel, en el banco de reserva de allá, que le pusieron carpa. Vamos a dejar paisillo porque esa gente va a comprar, va a regalarle que ustedes van. los cómodos a sus clientes de todas las partes. Y cuando lo pongan como esa gente, no se acumularán de esa manera. Así fui a pagar y no pude pagar. Eso es una cosa, sea, algo, eso es un pandemonio, donde quiera. Parece que el hecho del claustro, de estar cerrado en los negocios limitados, eso afectó mucho. Bueno, señor director, entonces usted me informará ya si lo encuentra eso. Para yo entrar en materia, entonces, con el comentario de hoy, luego de los titulares. El video, el video de la sirena de ayer a ver si podemos poner para que vean ya recortaron eh, la... comenzó a resolver el problema y qué bueno y cuánto me alegro. mientras tanto yo voy a leer los titulares de la prensa hoy porque la gente debe estar informada rápidamente pasar entonces dice el ministro de salud pública Sánchez Cárdenas eh, que le están dando seguimiento al estado de emergencia y que las cosas poco a poco van normalizándose, que todo la tendencia a la apertura. Usted no es presidente de la República para hablar de eso. Usted no puede decir que hay una tendencia a nada. Usted tiene que limitarse a decir lo que usted está haciendo, usted no es presidente de la República. Usted no forma parte del, del Congreso de la República, del Consejo Bicameral. Usted no forma parte de el, el plan piloto que se estableció con la comisión que la usted No fue una parte de nada de eso. Para decir, como si aquí no estuviera pasando nada, que todo, todo poco a poco está pasando muy bien. Y esa famosa tendencia de menos contagios, y menos muertos, que dicen los boletines de salud pública, se contradice con la realidad que no, pero ya uno sabe qué es lo que eso, eso está dirigido a que se celebren las elecciones, eso está dirigido a que se abra el comercio y que los pobres sigan muriéndose y enterrando a su gente de noche. Eso no es problema, eso hay que dejarlo ahí, porque aquí ya se va a abrir, sálvese quien pueda y el que pueda que viva. En lo que hemos estado sacrificados en este tiempo, lo que tenemos que hacer es cuando se aperture todo poco a poco, cuidarnos para que toda esta hora de contagio. No les pase como ha pasado a Italia, como ha pasado en España, como ha pasado en Ecuador y en todos los demás países. Buenas noches. Sí, dígame. En el sector Santa Ana. No, pero el gobierno dijo que ya lo he llevado a todos los sectores. Y ahora me llamaron para decir que en la hermana Mirabal había un camión con follo justo ahora a las 7 y 46 de la noche, violando el toque de queda y lo mismo ayer para repartir pollo y cosas en el Santana lo han olvidado cuando mindre y jamás volvieron no, muy bien como no, gracias a usted por llamar y se esa observación cita al ministro que tiene que limitarse a cumplir su papel pero él forma parte de lo que se llama el circo de los covidiotas de esta pandemia de lo que forman un teatro para entender, hacer entender a la gente una cosa cuando en realidad va pasando otra y eso va a traer como consecuencia funesta ojalá que yo me equivoque lo que pasa a estos países subdesarrollados que quieren tapar el sol con un dedo Buenas noches Buenas sí, noches Le hablo, Pitágoras. ¿Usted está viendo el programa? Porque usted me escucha con 20 segundos de diferencia, pero dígame qué usted quería decir. Comienza a hablar, hijo, y dime cuál es tu denuncia. Dime cuál es tu denuncia. En qué parte del sector, en qué parte del sector, en qué parte del sector, en qué parte del sector San Martín Tiene que colocarte donde esté, oye, tiene que estar colocarte donde esté mejor, óyeme, tiene que colocarte donde esté mejor la señal, porque no te estoy escuchando casi, la calle eh, pero la bien. calle 8, me dijiste, sígueme diciendo. La, la calle 8, ¿verdad? Sí. Empezando en la, en la calle 8, desde la 13 hasta la 17, Y, y sin dificultad, a nadie, no le andamos nada, mira, llegaron aquí, a la 13, y vinieron para que. Bien, ahí está. Entonces, esa es tu denuncia. Tú dices que se van, se mandan, eh, les reparten a su gente, a ustedes de la gente que la necesita, que está cerrado en su casa, respetando el toque de queda, pues no le dan lo que necesita. Solamente se lo dan a los peleadistas. Pues gracias por tu, por tu denuncia del sector San Martín, llamarme a los teléfonos que están en pantalla 344-0082 -00 y llamarnos al 250-2080. Buenas noches, díganme. Por es para decirle a Para que con la soy una madre soltera de cuatro niños. La tarjeta es llamarme a los teléfonos en pantalla. ¿Se está escuchando bien el director? Porque creo parece que estoy hablando en otro idioma. Entonces, mi querida, ¿qué más quisiera yo? Lo único que puedo hacer desde este medio es utilizarlo como una especie de denuncia para que vayan a auxiliarte a ti. Repite tu nombre. nombre ¿Qué edad tú tienes, amor? ¿En qué sector tú vives? En Pimentel. ¿En qué sector de Pimentel?